Bueno, una vez que tengamos instalado el programa bueno yo quería compartir con ustedes también esta, este truquito que se puede hacer con cualquier otro programa y también está en la guía no es que me lo voy a asignar yo que lo descubrí toda la cuestión simplemente se colocan un comando directo para abrir la, la, la aplicación en este caso vamos a ver si está control r control alt r o control shift r control mayúscula R y cada vez que o sea, cuando están todos los programas cerrados y oprimimos control mayúscula y R se nos abrirá Reaper. Entonces oprimimos control shift R y boom, nos abre Reaper. Yo ya lo tengo abierto porque aquí estoy grabando la voz. Ahí. Bueno, aquí falta esta cosita, vamos a ver, transport eso, ahora sí cuando iniciemos el programa prácticamente lo veremos de esta forma puede que cambie en, en versiones más adelante o, o que tenga otra forma porque este programa es realmente muy configurable y, así que puede estar sujeto a, a modificaciones Vamos a empezar a hablar de la interfaz de Reaper. Aquí arriba a la izquierda tenemos una serie de menús, que es el menú principal, donde están una serie de acciones, las más importantes de Reaper. La única que de pronto no pueden tener es esta, Extensions. Válgame la pronunciación. Bueno... Esta por ejemplo es una forma de ampliar las funciones de Reaper. Son comandos más, más específicos que se pueden hacer al interno de, de Reaper. Mm, voy a colocar, bueno, voy a colocarles aquí un video de cómo es se hace para descargar. Bueno, luego del preámbulo continuamos aquí con nuestra interfaz de REAPER. Abajo del menú principal tenemos la barra principal de herramientas. Estos botoncitos vendrían a ser los comandos más importantes o esenciales que tenemos o que vamos a usar durante durante nuestra edición. Estos botoncitos pueden ser modificables. Podemos agregar comandos nuestros y hasta podemos quitar algunos de ellos, los que menos usemos. Más adelante veremos cómo se puede hacer esta, esta cosa. Sigámonos moviendo. Aquí a la derecha encontramos unos números. Esta sería la línea de tiempo. Es esta la que nos va a marcar el tiempo que va a durar nuestro tema o el trabajo que estemos realizando. El la barra de arriba, la, barria, la barra superior, vienen a determinar los compases y los tiempos. Y abajo eh, están lo que vendrían a ser los minutos y los segundos. Esa sería la línea de tiempo. Bueno, ah, aparte que aquí podemos hacer marcas y marcar regiones. Y por supuesto cambiar los compases y los tiempos. Bueno, si nos movemos, ahora aquí abajo encontramos este re rectángulo que vendría a ser la, el área principal de edición. Aquí es donde vamos a, a pasar la mayor parte del tiempo. Aquí es donde nos vamos a divertir moviendo ítems, grabando, colocando estructuras de instrumentos y ordenando nuestra base como queremos. Aquí a la izquierda eh, tenemos... El panel principal de control de pista. Serían los paneles principales de control de pista. Aquí vamos a insertar nuestros, nuestros track o pistas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo doble clic y ya me aparece una pista. Ya lista para, para ser usada, ya sea para registrar audio por medio de un micrófono o una guitarra eléctrica por medio del jack o para grabar midi. La única forma para ver si es, vamos a grabar en mono o en estéreo, por ejemplo, es haciendo clic en input. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí estamos grabando, está preparada para grabar en, en mono. Si queremos en estéreo, si queremos en midi, si tenemos distintos controladores midi, entonces aquí los, los podemos asignar. Bueno, además de esta opción, aquí veremos otra serie de botones, faders, que más adelante veremos para qué sirven y qué, cómo se llaman. Como nos podemos dar cuenta, cada vez que voy a asignando un track, estoy haciendo doble clic, me va apareciendo un track. Y me están apareciendo también aquí abajo. Esta parte de abajo vendría a ser la zona de mezcla, el mixer. Y todas las modificaciones que hagamos en nuestros track en esta parte de arriba se harán también automáticamente abajo. Entonces es una cosa que nos puede ayudar, sea en la fase de visualiza visualización y nos permite una flexibilidad en ese, en ese sentido. Si nosotros queremos quitar, por ejemplo, para que nos ocupe menos espacio, el mixer. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a este menú, le hacemos quitar el mixer, y así tenemos más espacio. Ya o sea, sabemos que si movemos algún volumen, no tenemos que ir directamente al, al mixer. O si queremos hacer algún efe, meter algún efecto, alguna cuestión, directamente se puede hacer o aquí o en el otro lado. Bueno, esto sería ya la parte del, de los tracks. Y como estaba diciendo aquí abajo tenemos la parte del mixer que vendría a ocupar todo este rectángulo hasta por acá vamos a asignar hasta poder llenar todo <ríe> doble clic, doble clic <ríe> bueno, después del de, de mixer aquí arriba, esto lo podemos también desplegar más hacia arriba si queremos y aquí es donde vamos a asignar Inserir, insertar los efectos, a hacer un clic y se nos abre el panel donde tendremos nuestros distintos efectos. Y aquí donde estarán los envíos. Más adelante también veremos que son los envíos. Bueno, bajo otra vez aquí. A su posición original. Ok. Y ahora encontramos aquí este espacio que está dedicado dedicado a la barra de transporte eh, esta barrita la que nos permite de accionar por medio de play stopar, ir hacia atrás, ir hacia adelante la pausa para poner a registrar para accionar el, el modo de loop que se repita una partecita por ejemplo si queremos una partecita se repita bueno ya veremos más adelante cómo cómo está conformada. Ahora me interesaba solamente mostrarle un poco, mostrar un poco lo que era la interfaz de Reaper. Es bastante intuitiva, la podemos acomodar como queramos y bueno, vamos a proseguir con, con nuestro tutorial.